And welcome back to my channel. What's wrong with you? This is my channel. No, it's mine. Hi, it's I'm Sheba hola buenos días buenas tardes bueno lo que sea eh, hemos llegado hasta donde este es uno de los barrios más concurridos que yo diría de eh, seúl de corea del sur en este lugar usted van a poder encontrar una cantidad impresionante de gente tanto jóvenes adultos gente en pareja etcétera etcétera y también eh, los clubs o discos o lugares nocturnos más populares en el fondo están acá en este sector también este sector se caracteriza porque hay una cantidad muy grande de baskins o como de artistas callejeros que tocan en la calle que bailan en la calle que hacen performance Les quiero mostrarle un poco cómo es eso porque es bastante interesante sobre todo porque en este lugar hay muchos grupos K-pop que han debutado luego de haber sido parte activa de las calles de Hong como artistas callejeros y también quiero comentarles si sí, si sí sabían pero por ejemplo Jungkook de BTS eh, acostumbra venir a este lugar mucho de hecho, se rumorea que todos los diciembre de cada año viene hasta este lugar y se da una vuelta. De hecho, les voy a dejar algunas fotos que lo han pillado acá, dando vueltas y paseando. Le voy a mostrar un poco cómo es el ambiente y espero que os guste este vídeo. ¿Han escuchado hablar de Ace o de Rose? Bueno, estos son grupos que comenzaron su carrera profesional en Hongdae y que han llegado tan lejos que incluso han debutado en la pantalla de la televisión en famosos programas como Inkigayo o Music Bank. Es muy común encontrar en Hong de todos los fines de semana grupos bailando al ritmo de K-pop coreanos, incluso estos grupos pueden llegar a ser tan famosos que incluso tienen su propio fan club, los cuales le llevan regalos, comidas y son incondicionales a la hora de darles apoyo todos los fines de semana en las performances que hacen. Como podrán ver a mi espalda eh, se está preparando ya el escenario porque se va a presentar a continuación Double Seven Boys que si se acuerdan son ese grupo que yo hice un video reacción hace un tiempo en mi canal y bueno se van a presentar ellos acá atrás, eh, ya está su staff como montando el escenario y también me sobraron por ahí que se va a estar presentando Alex Christine que es una eh, John Subsen como eh, trainee de CB Label y que también está en Produce 48, así que no sé si eso será verdad, pero veamos cómo resulta, po. así que ya les voy a mostrar un poco de cómo supuestamente es la preparación y así, llegamos hasta acá. 여기 좀 많아요. 그러니까 끝까지 잘 지켜봐도 Hola, mi nombre es Kimi. Hola, mi nombre es Eric. Hola, mi nombre es Han Paul. Por favor, escuchen mi nombre es Neil. Kim, Hola, buenos días. Hola, Hola, Hola, Hola, Hola, Hola, My English name is M My name is Andy My English name is Gary My name is My name is Vivi name My name, uh, name is Li Bueno, llegó la hora de despedir este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo por mi parte les puedo decir que los chicos que hacen basking o hacen el arte callejero son personas muy humildes que realmente necesitan una oportunidad. Así que si algún día ustedes vienen acá a Corea, no se olviden de darles alguna donación porque ellos viven de eso sus trajes, sus salas de ensayos todo lo que ellos hacen se financian con las donaciones que les da la gente como cualquier otro tipo de artista, entonces realmente no se olviden de darle su donación cuando vengan acá a Corea, para los que también tengan la duda eh, la chica que estuvo con nosotros que también sale en la intro del video se llama Alex Christine, para que la puedan buscar en sus redes sociales, ella es una chica que salió de un reality show de zombie y también es una chica súper talentosa para que la busquen ahí también estuvimos con los chicos de Double Seven Boys, que son los mismos chicos a los que yo le hice un video reacción hace un par de meses atrás, y que también me mandaron unos Discos de regalo, entonces hoy día por fin pude conocerlos Me tomé fotos con ellos y muy bacán Eso fue todo, recuerde suscribirse a este canal Darle un like, y acá abajo en los comentarios Poner qué otro tipo de video le gustaría ver Porque en el fondo yo tengo muchas ideas, pero aquí lo que importa Es lo que digan ustedes Entonces, como les digo, siempre Ande con cuidado, edúquese lo más Que pueda, respete para que lo respeten Y Dios lo ampare, eso, nos vemos Bye bye Hola. Hello, so, I'm Alice Christine! If you please support Shifu!